Muy buenos días a todos y todas, a nombre de la Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del evento Cuida lo que te cuida, A tu Salud. Disfruten de este evento organizado por la sociedad con mucho cariño y entusiasmo para todos y cada uno de ustedes. El objetivo de esta primera versión de A tu Salud es concientizar a la población estudiantil sobre las necesidades de llevar a cabo una vida sana, así como fomentar la creación y el mantenimiento de hábitos saludables. Este evento nace a la necesidad de transmitir una idea más completa de lo que es la salud. Y ante la difícil situación que viene en el mundo de, por la pandemia, por este COVID-19, es importante conocer cómo podemos darle otro enfoque y aprovechar este tiempo para mejorar nuestro estilo de vida. Eh, muy bien. Este último año ha sido particularmente difícil para todos debido al confinamiento por el cual estamos pasando por lo que consideramos de suma importancia no descuidar los aspectos fundamentales del bienestar personal desde nuestros hogares, pues uno de los aprendizajes más grandes que nos dejó la pandemia, sin duda alguna, es que cuando cuidamos de nosotros mismos, también cuidamos de nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad. A lo largo de los últimos meses, muchas personas comenzaron a cambiar sus hábitos y rutinas de manera repentina, al cerrarse parcial o totalmente lugares de entrenamiento, escuelas, restaurantes y más localidades lo que nos permitió darnos cuenta de cuánto tiempo realmente dedicamos a nuestra salud y a nosotros mismos, identificando algunos malos hábitos que algunas personas han comenzado a cambiar. No sabemos si falte mucho o poco para poder regresar a los hábitos y rutinas que teníamos antes de que comenzara la pandemia, pero con los debidos cuidados personales, como lo han sido el lavado de manos, el uso de la mascarilla y una constante desinfección de las áreas comunes y sobre todo la empatía con el resto de la población al salir solo cuando es realmente necesario, podemos estarnos perfilando a culminar con este confinamiento. Además de lo anteriormente eh, mencionado, eh, destacamos la, la importancia de conocer qué es la salud realmente. Se tiene una idea errónea de que la salud es eh, únicamente la ausencia de enfermedades o no tener enfermedades. Sin embargo, el concepto de salud es algo mucho más completo que eso, mucho más complejo, ya que de acuerdo a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar tanto físico, mental y social. Por lo tanto, aspectos como la salud mental, la salud sexual y la ergonomía toman suma importancia para llevar una vida saludable. SOSBI se caracteriza por realizar actividades y contenido de alumnos para, de, de alumnos, para alumnos. Eh... Es por esto que en esta ocasión llevaremos a cabo o se llevarán a cabo una serie de ponencias y talleres eh, acerca de aspectos fundamentales para llevar una vida saludable, así como la creación y mantenimiento de hábitos eh, para, para, para, mantener, para mantenernos saludables. Entre los temas a tratar vamos en, encontramos la salud eh, nutricional, en donde vamos a hablar un poco acerca de qué es la alimentación saludable y cómo eh, podemos mejorar nuestra alimentación a raíz de, de esta situación que se está viviendo, esta pandemia, también vamos a hablar acerca de algunas enfermedades, como son diabetes, para conocer un poco más a detalle qué es y cómo, eh, cómo es la, la experiencia de una persona con, con diabetes. También vamos a hablar acerca de la salud física y ergonomía. Estos dos puntos son fundamentales, ya que debido a la situación que se está viviendo, eh, la salud física eh, ha, ha, ha visto, se ha visto afectada y, por lo tanto, las actividades que estamos llevando en línea eh, también nos llevan a, a entender el concepto de ergonomía, en donde vamos a hablar acerca de la capacidad para eh, adaptar un lugar o un, un, un lugar eh, para eh, o de acuerdo a las características del individuo o del usuario. También vamos a hablar un, a, un poco acerca de la salud mental, acerca de cómo manejar emociones y estrés y qué, cómo vamos a realizar estas actividades una vez que termine el confinamiento, cómo podemos ir regresando a, nuestra, a la nueva normalidad. Y también vamos a hablar acerca de la salud sexual. Un poco vamos a tocar temas como higiene y el uso de algunos métodos anticonceptivos como es el anticonceptivo de emergencia. Para el desarrollo del evento hemos preparado diversas actividades eh, para ustedes, de las cuales eh, vamos a poder aprender acerca de eh, ma obtener mayor información acerca de la salud, así como hábitos para fomentarlas y formas de mantener esta una vida saludable. Entre estas actividades tenemos en primer lugar una serie de ponencias que se estarán transmitiendo en nuestras redes sociales susbionam y talleres que no serán transmitidos y que se llevarán a cabo a lo largo de la semana y para los cuales aún no hay lugares disponibles, por lo que los invitamos a inscribirse. Además, en colaboración con to Health se realizará un reto que durará un mes para poner en práctica lo aprendido a lo largo de la semana acerca de llevar una vida saludable del cual el equipo de waste health nos hablará con mayor profundidad. Hola, bueno, Hola. primero que nada muchas gracias a Sophie por confiar en nosotros e invitarnos a este evento. Y pues estamos muy contentas en presentarles un poco acerca de nuestro proyecto llamado waste health Y pues nosotros somos cinco estudiantes de la carrera de Neutrología que se imparte en la FISA Aragosa. Y pues nuestro equipo está conformado por Daniela Borja, Parmela Hernández, Fonserrat Sánchez, Vanessa eh, Ramírez y yo soy Jimena Pérez. Y pues esta idea surge a, en, a finales del segundo año de nuestra carrera eh, con el objetivo como de poder llegar a más personas al compartirles datos sobre nutri nutrición, actividad física y estilos de vida saludables. Entonces ya casi lle llevamos un año con esta cuenta y estamos muy contentas del alcance que hemos tenido. Y pues eh, muchas gracias por eh, invitarnos. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, para finalizar, realizaremos un rally en el que tendremos trivia sobre los temas presentados en las ponencias y en el que podrán ganar grandes premios, los cuales serán anunciados más tarde. Estas son las actividades que estaremos realizando a lo largo de la semana. Los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales y las de los participantes para participar en A Tu Salud. Ay. Si tienen algo más que comentar, hell, adelante. Estamos dichosos por escuchar sus palabras. Bueno, nos gustaría contarles un poco acerca del reto de un mes que vamos a realizar. Es un reto enfocado en cuatro hábitos. El primero es el consumo de verduras, aumentarlo, aumentar el consumo de agua, mejorar los hábitos de sueño y también comenzar a realizar ejercicio de manera más frecuente. Es un reto diferente a todos los que podemos encontrar hoy en día en internet o en algunas redes sociales, porque más que ser un reto que se base en resultados numéricos como la pérdida de peso o de tallas, está basado en el bienestar integral y es una respuesta a la necesidad pues, que vimos de generar hábitos saludables no solo durante la pandemia, sino en la vida cotidiana y durante toda la vida pero queríamos mantener la visión de mantener una salud integral, más que esto de pues, la pérdida de peso o, o buscar como solamente resultados numéricos. Entonces, esperamos que se unan. Creo que hoy aún se pueden inscribir y pues, esperamos también que les guste mucho. Ah, me gustaría agregar que nuestra experiencia con el reto pasado, porque ya hicimos una primera versión y el reto que lo nombramos encaminando hábitos fue muy fue muy satisfactorio para nosotras eh, la mayoría de los participantes eran de nuestra edad eran universitarios entonces se mostraron muy entusiasmados al participar al ver que podían tener cambios muy grandes e importantes en su vida con acciones muy pequeñitas como el ponerse la botella de agua al lado mientras se toman sus clases entonces eh, pues vimos que muchos de ellos no, más bien nos comentaban acerca de que no, pues es que yo ya después de esto ya no voy a poder vivir sin tomar mis dos litros de agua al día o ya aprendí a incluir más verduras en mis, en mis en comidas diarias y entonces eso es lo que queremos lograr con, con el reto y pues con nuestro proyecto de Waste to Health, impactar en la vida cotidiana de las personas más, más que cosas numéricas, que el peso y que hacer restricciones, ya, ya como lo comentaba Pame, pues tener eh, impactos reales y que sean sostenibles a lo largo del tiempo. E incluso recientemente hicimos la entrega de los, de los premios porque eh, sacamos eh, los primeros lugares también hicimos eh, premiación entonces pues también esto les, los incentiva y pues les emociona más para que eh, incluyan estos hábitos en su día a día y bueno solo para concluir queremos darle un pequeño mensaje a todas las personas que se inscribieron y que todavía están por inscribirse y bueno creo que las cinco compartimos la emoción y estamos muy felices de empezar este nuevo reto en compañía de ustedes eso es Vietnam. y además con las personas que están comprometidas consigo mismas y como ya lo mencionaron, el reto encaminando hábitos saludables tiene el objetivo de fomentar pequeñas acciones, pero de gran, de gran impacto, que contribuyen a la mejora del estilo de vida de los participantes. Es por ello que les queríamos desear mucho éxito a todos los participantes. Y bueno, no se trata, este reto no se trata de competir con alguien más, sino de construirnos nosotros mismos. Y también queremos reiterarles nuestro compromiso y nuestro apoyo para todos ustedes. Si es que lo necesitan y finalmente también creemos que ser flexibles nos ayuda a seguir nuestros objetivos. Así que si un día fallamos, eh, no debemos castigarnos o ser duros con nosotros mismos, sino solamente debemos de asumirlo como parte de nuestro proceso y seguir adelante. Mucho éxito. Muchas gracias por todas sus palabras, sin duda muy importantes para esta parte de promoción de la salud. Y bueno, también aprovechamos para remarcar a nombre de, la, de todos los alumnos que conforman la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos que estamos en apoyo con las legítimas demandas del personal académico y su signific, dignificación como docentes. Ahora bien, agradecemos la presencia y participación de todos ustedes y sin más preámbulos, hoy, 5 de abril del 2021, siendo las 10.04 am, damos la inauguración al evento Cuida lo que cuida a tu salud. Esperamos que nos acompañen en todas estas actividades que se llevarán a cabo a lo largo de la semana. Entonces, bienvenidos e iniciamos con este gran evento. Gracias.